A ver, aquí estamos. Baruj Hashem, aquí estamos de nuevo. Mis disculpas. Vamos a empezar, otra vez. Se nos vino encima el mes de Adar. El mes de Adar es ese mes particular del calendario hebreo que este año que es bisiesto en el en el cual la principal herramienta con que contamos para nuestro propio tikkun, nuestra propia enmienda, es la alegría. Hay dos momentos en el calendario hebreo en el cual la alegría es el centro, la herramienta fundamental de nuestro Tikkun. Y lo es de dos modos distintos. En el mes de Adar, la mitzvá de la alegría tiene que ver con el milagro de Purim. Tiene que ver con ese momento en que parece que se viene el apocalipsis, parece que se termina todo, y de repente siempre la teyuvá puede producir en cambio, siempre la teyubá, el retorno, el arrepentimiento, la rectificación de caminos, puede abrir las puertas de la misericordia. O, o puede que meramente, aunque no soy capaz de ser teyubá, el tiempo propicio abre las puertas de la misericordia y ocurre un milagro como el de Purim, que da, la, da vuelta a la realidad por completo. Esa es la alegría del mes de Adar la alegría de saber que en realidad sean cuales sean los problemas y la magnitud que tengan y lo que yo sea capaz de imaginar al respecto, sea lo que sea lo que está pasando, todo puede cambiar de modo radical en mi experiencia de la realidad de un instante para otro. De alguna manera, de alguna manera, esto se conecta con la idea de los caminos de Shalom tratamos de continuo, que son el gran leitmotiv de nuestro estudio del el último año. Porque cuando yo tengo caminos de Shalom, en principio estoy atento a toda razón por la que alegrarme. Y me alegro de antemano, desde mis caminos de Shalom, por el milagro por venir. Y al alegrarme de antemano por el milagro por venir, siento gratitud por el milagro por venir y esa gratitud es la que abre canales de milagros a que vengan a nosotros en Sukkot en cambio hay una mitzvah especial en la Torah de estar alegres y, y es una mitzvah que viene, viene a establecer una paradoja porque en Sukkot la mitzvah de estar alegre tiene que ver con estar alegre en la mayor precariedad. Y peor, en la precariedad autoinducida. Sukkot es la alegría de saber que haya lo que haya, alcanza. Y está bien. En Sukkot salgo de mi casa, de mi lujoso palacio, y me mudo eventualmente a una cabanita con paredes de madera finita, o de tela, con ramas por techo, y ahí estoy alegre. Y depende de dónde viva en el mundo, hace un frío tremendo o hace un calor bárbaro, y yo estoy alegre y expreso alegría. A la postre también ahí tenemos una conexión distinta con la idea de caminos de Shalom. Ahí tenemos la conexión de saber que si yo estoy en el salón, en el salón conmigo, yo sé que en cada momento dado, lo que hay es justo lo que hace falta para que yo saque el máximo de bien de mí mismo. El máximo de bien que es dable sacar en ese momento, claro. Yo en realidad no quería hablarles de eso, quería contarles de algo que justo lo redacté hace algunos días y lo estuve corrigiendo en el último rato, en el prólogo, en el segundo prólogo, por ahora, de nuestro libro Sanar el alma, que, que está siendo un viaje, un viaje mental impresionante a escribir. Todos hemos escuchado alguna vez una máxima que dice, mens sana in corpore sana. Está dicha en latín. Todos conocemos gente que, a veces, para mostrar cuán equilibrados, armónicos y cultos son, dicen en latín, mens sana in corpore sana. Y después condescienden a explicarle a, a quien sienten un analfabeto que está frente de ellos que eso quiere decir mente sana en cuerpo sano. ¿Lo oyeron? la idea latina, la idea romana del equilibrio, de la armonía, lo más parecido que se les ocurrió a ellos a la idea de Shalom. Esto me hace acordar entre paréntesis, entre la gente que cita proverbios en latín sin saber de verdad qué quieren decir. El chiste más conocido es con la máxima que dice res non verba y que quien no sabe lo que está citando lo traduce como las vacas no hablan, las reses. Este y en realidad habla de que hay que actuar, no hablar. Este es el mundo de la acción. Volvamos, volvamos. Mente sana en cuerpo sano. ¿Qué es una mente sana? Una mente sana en el sentido tradicional, convencional, consensuado de la palabra mente, y en general va a tener que ver con una mente capaz de pensar de modo recto, que ha educado su pensamiento para comprender su percepción, las premisas, los caminos de razonamiento adecuados que llevan de las premisas a la extracción de conclusiones, etcétera, etcétera. Pero hay algo más profundo, porque mente, en realidad mind, alude a la conciencia alude al conocimiento. A la postre, si vamos hasta el fondo de la cuestión, alude a eso divino que hay en el fondo de mí. Tener la mente sana también quiere decir tener mi conciencia en shalom. Una mente sana, o al menos un camino. Una, una mente sana es capaz de dejar que pase a través suyo un dolor ineludible, pero no lo deja que se tranque dentro de suyo, porque la haría enfermar. Una mente sana, entonces, cuida, preserva, bajo cualquier set de circunstancias posible, aún las más difíciles, tristes, dolorosas, preserva la predisposición, a la gratitud y a la alegría. Imaginaos qué maravilla si esa mente sana está en un cuerpo sano. En un cuerpo sano que puede disfrutarse a sí mismo, experimentarse a sí mismo en plenitud. Mente sana en cuerpo sano. Esa máxima latina ha sido usada a lo largo de muchísimas generaciones para decir qué es lo que una persona debe lograr. Yo debo cultivar mi mente y estudiar y filosofar y aprender matemáticas y aprender idiomas y al mismo tiempo debo cuidar un cuerpo sano y hacer deporte y todas esas cosas. Y comer sano, de acuerdo a la escuela que sea, todas esas cosas. Pero aquí es donde la historia nos hace un guiño que es lo que les quiero contar. Porque quienes hicieron famosa esta cita, Mente sana y Cuerpo sano, lo que hicieron fue recortar una parte de la cita original, y sacarla de su contexto. Men sana in corpore sano es una frase que escribió décimo junio juvenal un poeta y satirista latino en sus sátiras, en la sátira décima eh, con más precisión en el verso 356 de la sátira décima es muy fácil encontrar las sátiras de juvenal completas PDF para descargar gratis online. Digo que quiero intentarlo, incluso en versiones bilingües. Ahora, décimo junio juvenal, que vamos a acordarnos, el viene de la cultura latina, el viene de la cultura politeísta, que de alguna manera le asigna un carácter divino en sí mismo a, a cada fuerza del cosmos y, y a cada tipo de emoción humana y demás. De algún modo, le asigna carácter divino por separado y por consiguiente engendra una mitología idolátrica enorme a lo que nosotros fácilmente podemos llamar manifestaciones de lo divino uno. Eh, el creador es la manifestación de Akadosh Hu, de Dios, que llamamos Eloquim. Él es el que crea este mundo. No es algo separado del uno. No, no. Es un modo en que el uno se representa, se hace ver, se manifiesta. Entonces, fijaos. La cita original de Juvenal, qué bonita. En la sátira 10, verso 356, dice en latín, porque también soy un hombre culto que puedo citar en latín, claro. Orandum est ut sit mens sana in corpore sano. En una traducción sencilla. Debemos orar por una mente sana en un cuerpo sano. Eso es lo que dice de verdad Juvenal, Y es un poco distinto de la idea de que el proyecto es que cultivar mi intelecto con infinidad de conocimientos por un lado y extenuar mi cuerpo con un montón de entrenamientos y deportes por otro eso sea lo que me va a dar Shalom no. debemos orar dice Juvenal y Juvenal se refiere a orar a los dioses Juvenal dice por ejemplo un par de versos antes después de explicar que que los dioses, nosotros vamos a decir Hashem, saben mucho mejor que el hombre lo que el hombre necesita. Y ahí nosotros nos vamos a acordar de esa cita que traemos tantas veces de Tehilim, que dice, arrójale a Hashem tu necesidad, lo que tú crees que necesitas, tu deseo, lo que anhelas, y Él te va a dar tu economía, tu sustento, lo que de verdad necesitas, que generalmente no coincide entonces dice Juvenal, eh, poco antes, que bueno, mejor no pidas nada, entrégate a Hashem. Lo que nosotros en Hasidut vamos a llamar, o sea, él dice, entrégate a la voluntad de los dioses, que saben más que tú. Lo que nosotros en Hasidut vamos a decir, ditul, anula tu deseo para hacer lugar al deseo de Hashem dentro tuyo, que es el modo de despertar a lo divino que hay en mí. Apagar mis deseos efímeros, pequeñitos, instintivos, y hacer lugar, vaciar mi corazón como si fuera, de cosas pequeñas e insignificantes, para hacer lugar a la voluntad divina, a desplegarse de dentro mío. Y entonces dice, se pregunta en los versos previos al de esta máxima, ¿entonces no han de desear nada a los hombres? Si quieres un consejo, debes permitir a los propios dioses sopesar lo que nos conviene a nosotros y sea útil para nuestros intereses. El hombre es más querido a los dioses que lo que él se quiere a sí mismo. Y lo mismo, olvidémonos de su sistema mítico, idolátrico y politeísta. Hashem quiere al hombre mucho más de lo que el hombre sabe quererse a sí mismo. Porque Jehová conoce al hombre, a cada hombre, por definición, en plenitud, hasta el tuétano, mucho más que lo que el hombre es capaz de conocerse a sí mismo. Por eso cuanto el hombre más se conoce a sí mismo, más cerca puede estar de despertar en sí esa divinidad que le conoce desde dentro como si fuera. Escribo yo aquí, comentando lo que les estoy contando a ustedes, hay que orar para despertar los atributos de Shen, del Creador Uno de múltiples atributos, de modo tal que alumbren y den tono a nuestras vidas. Hay que actuar de modo tal que nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestras cualidades, resuenen, reflejen, representen las actitudes, deseos y cualidades de Dios. El hilo conductor es la plegaria, no la plegaria vista de modo infantil que también, la plegaria del inocente que dice, Diosito mío, dame un pan de esos, eh, eso también llega alto en los cielos si viene de una fe, de una fe intensa. Pero pero la plegaria en realidad conceptualmente es el canal que tenemos para conectar del mejor modo entre lo divino que hay en mí y lo divino en que soy. Y cuando yo me uno con el Creador mediante el hilo de la plegaria y, por un lado, despliego en detalle todo lo que me duele y el modo en que lo que me duele en el corazón se representa en lo que me duele en el cuerpo y viceversa. Cuando, cuando yo hago eso, por un lado, y por otro lado, soy capaz de completar mi plegaria diciendo Digo, no, yo amo, amo del mundo, yo solo puedo contarte lo que yo siento. Pero yo no sé qué es lo bueno. Si lo bueno es que yo esté viviendo esto que estoy viviendo, pese a que me cuesta lo que me cuesta, entonces está bien. Si, si lo bueno es que mucho más o que mucho menos, también está bien. Yo estoy en shalom con lo que tú digas. Y es más, tengo una lista de cosas por las que digo gracias inevitablemente todo el tiempo. Cuando yo hago eso, cuando yo desarrollo el canal de la plegaria, estoy desarrollando lo que en el libro Sanar el alma vamos a llamar la chispa de Mashiach que hay en mí. Eso, esa fuerza que me permite desde lo más divino dentro mío, desde lo profundo de mi conciencia, donde solo hay certezas y no restan las dudas, desde ahí ser proactivo en el modo en que cambia el mundo. Y para eso hace falta la alegría esta del mes de adán La alegría esa que viene de saber que no importa cuán oscuro parece estar todo, yo no sé qué es lo que se está preparando tras bambalinas. Yo digo oscuro porque en realidad, acaso, no es solo por lo oscuro que pueden haber muchas cosas. Pero en realidad, aquí arriba de la montaña, yo con una costilla, parece que rota, y si no... Este, embromada, no me puedo mover mucho duele todo el tiempo, estoy fajado, no puedo manejar entonces estoy acá en casa en los días álgidos del invierno y fíjense ahora son las 5 de la tarde ya hace rato que básicamente es de noche afuera entonces acaso eso nos inclina más fácilmente a hablar de lo oscuro pero no importa ni cuán claro ni cuán oscuro en mi experiencia subjetiva de este mismo instante esté siendo todo lo que importa es que estoy en el mes de Adar, en el cual la alegría es mi principal herramienta de Tikkun. Y, y esa alegría se manifiesta solamente desde donde yo encuentro el punto de Shalom adentro mío. Ese punto de Shalom que Juvenal me acaba de enseñar tan bellamente, diciéndome que, de verdad, el reflejo ese shalom va a ser un hombre de quien puedes decir que es mente sana en cuerpo sano. Pero lo que hay que hacer de verdad para vivir en esa sintonía es orar a Hashem en general y en particular. Por mente sana y cuerpo sano. Por corazón sano. Por vida sana por ser vida de Shalom en este mundo suyo. Queridos amigos, me, me canso hablando largo este, y, y duele, pero les quería compartir este punto. Probablemente siga más tarde y si no mañana de mañana. Tengo, tengo tantas cosas que quiero compartir con ustedes, tantas cosas que estoy experimentando, sobre todo en el camino del libro, pero no solo en el camino del libro. Mira, eh, una costilla, y con esto termino, pero esto es, esto es experiencia de lo más hondo. A veces hace falta que se te dañe una costilla. Enseña Bereshit en el capítulo 2, Génesis, en el segundo relato de la creación del hombre, del cual tratamos mucho en este libro. Eh, se dice que, en una traducción literal, el creador le sacó a Adán una costilla y la Vistió de carne y así hizo una mujer. Todo lo cual, no vamos a entrar ahora en ese relato, es todo inverosímil, está todo lleno de lenguaje simbólico, este, pero es una costilla. Y esa costilla tiene un valor simbólico impresionante, porque el hombre entonces despierta cuando sale de la anestesia, despierta, ve a la mujer y dice, caramba, es hueso de mis huesos y carne de mi carne. No puedo ver haber alguien más íntimo para mí que quien es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y, y acaso yo precisaba, acaso yo precisaba esta representación que estoy recibiendo la última semana desde, desde que resbalé en el barro, me caí como una bolsa de papas y, y me hice lo que me dicen acaso yo precisaba este punto de reflexión para entender para entender y encontrar el modo de hacer shalom, el tiempo que hago shalom con esto, y busco cómo curarlo, pero dejo que el dolor pase a mi través, y no dejo que esto me suspenda ¿sí? eh, sino que sigo tratando de hacer bien para merecer estar sano de alguna manera, pero no dejo que el dolor me cancele y y acaso yo precisaba esto para entender que eso es lo que me pasa de modo inclaudicable, eso es lo que hace que eh, el hecho de que, pobrecitas, mis dos hijas adolescentes, lleven casi dos años viviendo como si no tuvieran papá, y, y no es bueno para ellas, y, y tienen todo mi amor aguardando por ellas. Pero yo me pregunto a cada rato, cuando me salta, ese dolor intenso y no le encuentro una representación justa un modo de entenderlo en qué envase ponerlo para aprender a dejar que una y otra vez y otra vez y otra vez que ese dolor pase a través mío y siga su camino sin anularme sin, sin anular por ejemplo mi capacidad de hacer una, una infinidad de cosas en mi trabajo espiritual, en mi propio ticún con alegría y gratitud para, para beneficiarles a ellas, para que ellas despierten otra vez a la realidad del amor con su papá y lo recuperen. Hoy en Michila me di cuenta y entonces me acordé también, se los he mencionado varias veces, a Rabbi Abraham y Heschel cuando volvió a su casa de una manifestación por los derechos de los negros en algún punto de Estados Unidos. Y le dijo a su esposa, hoy sentí que oré con las piernas. Porque el acto de salir a caminar ahí junto con Martin Luther King a la cabeza de la manifestación fue como elevar plegaria en el más alto sentido del término. Y hoy me di cuenta de eso y fue como que esta mañana, bendiciendo la llegada del mes de Adar, elevé mi tfilá la tfilá de todos los días. Adfilá, que incluye, por supuesto, la bendición y el bien de mis pequeñas, pero también el mío y también el de ustedes, y también en círculos concéntricos de todos mis amores y de todos a quienes bendigo. Hoy hice desfilar desde mi costilla. Y, y creo que eso me lleva, me lleva de camino una forma que aún nunca había comprendido de Shalom, que viene de... Saber orar por una mente sana y un cuerpo. Amigos, qué maravillas, hemos sido una cantidad de aquí. Gracias por acompañarme, esto es intervenciones espontáneas. Ahora no, no voy a abrir un diálogo en audio porque realmente estoy muy cansado, un poco dolorido, quiero dejar de hablar. Pero los invito a que a continuación de, de esta charla, que en tres minutos... El video grabado va a estar disponible acá mismo en el canal también. Los invito a que dejen sus comentarios, hagan las preguntas que estimen pertinentes y vamos a empezar a, a hacer comunidad. Y, y acuérdense, por todos lados, acá arriba en el canal están los links para hacer algo que los ayuda a ustedes y me ayuda a mí también. Comprar desde ya, reservar vuestro ejemplar de este libro a precio reducido de preventa, me ayuda a mí a estar sentado aquí escribiendo y no buscando de qué como mientras escribo. Lo mismo hacerse protectores del libro y formar parte de la bendición del libro junto conmigo, etc. Y todo el resto de las opciones que van a encontrar por ahí en Gambro y demás. En los próximos días, como con toda idea que hicimos anoche en un canal privado y que lo publiqué aquí, vamos a inaugurar un canal nuevo que va a ser algo así como el edificio en el que funciona una comunidad. Un canal que va a tener una membresía, que no va a ser cara, que va a incluir todos los libros, todos los talleres, todos los videos espontáneos y sesiones de juntarnos a conversar sencillamente y cada quien exponer lo que lleva en el corazón y quien no pueda soportar el costo de esa membresía va a recibir una solución nadie se va a quedar afuera por no poder pero tenemos que invertir juntos en hacer esto posible porque si sí, ahora cuando más falta hace de verdad para todos para el mundo cuando más falta hace ser de verdad comunidad. Bueno, tenemos la oportunidad de ser de verdad comunidad e invertir en eso y hacer crecer la comunidad y ampliar cada vez más, más luz, más bendición. Cada quien en sus círculos concéntricos, cada quien, como decíamos ayer, por vía de estar construyendo todos juntos el templo de afuera que nos incluye a todos, cada quien viendo constituirse su templo interior. Sabrín, queridos, gracias por acompañarme hasta aquí. Siempre exagero en el tiempo, pero estoy muy feliz de hacerlo con ustedes. Espero sus comentarios y sus clics en los links acá más arriba en el canal. Y seguramente más tarde este video va a estar en YouTube también a disposición de todos y en todas las redes, etc. Sigo escribiendo con ustedes. Ibrahat.